Pido el amor del Señor que me perdone. Gloria, Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Amén. Que el Señor le bendiga una vez más. Amén. Dice Salmo 91, madre hermano. Venida, clamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. ¿Quién lo hermano? Sobre todo el rey, amado hermano, en esta hora venimos a aclamarle a Él, venimos a cantarle a Él. Así que antes de tomar este privilegio, yo hago mi reconcilio en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y si en algo le he ofendido, hermano, esperen el amor del Señor, me perdone. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¡Ah, sopuchete, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, chique, Aleluya, que lindo es mi Cristo. ¡Aleluya! Aleluya. Ese es el que tenemos. Tiempo. Cuando Él llegó, cambió todo. Porque Él está por dentro. Gloria a Dios. Dios bendiga mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a pasar un tiempo, hermano, el cual vamos a dejar los pastores que no visitan en este lugar. Gloria a, Gloria a Dios. Vamos a dar el tiempo a Pastor Roberto. Gloria a, Dios, López. Gloria, Dios, a Dios, gl Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que el Señor le bendiga, hermanos. El Señor que donde esté el Espíritu de Dios Hay libertad, amén que aquí hay libertad para alabar y glorificar al Señor Amén Sabe de que Siempre que tienen un evento El hermano Saúl nos invita Y algunas ocasiones Estamos aquí en otras ocasiones No hemos podido pero hermanos En realidad los admiro los admiro a todos ustedes Porque no vienen de la vuelta de la esquina, hermanos Han manejado, yo creo, aproximadamente unas 12 horas Para estar en este lugar Y es algo, hermanos, que yo me siento tan feliz De ver un pueblo que de verdad ama al Señor Un pueblo, hermanos, Queremos venir. Habemos muchos que tenemos necesidad de Dios, pero no nos queremos acercar a Él. Muchos buscamos nada más el favor del Señor, pero no queremos llevar la cruz también. Cuántos no le piden, cuántos amigos allá afuera le piden y le dicen: Ora por mi vida, clama por mí. Él sabe que necesita del Señor. Pero él no quiere, hermanos, poder nada de su parte. Él no quiere esforzarse para tener esa salvación. Yo me siento feliz, hermanos, al poder estar en este lugar. al verlos. Aproximadamente hace un año y medio, dos años, si no me equivoco, estuvieron en Huntington. Igual, un puñado de hermanos. ¡Qué hermoso! Señor, por esta oportunidad que Él nos ha permitido, en realidad los hermanos de la iglesia no pudieron estar, solamente me acompaña mi esposa, si se puede poner de pie, y mis hijos que están por aquí. Pero, pero, Forma a un Dios que nos rescató, hermanos. A un Dios, hermanos, que Él sí tuvo misericordia cuando hasta nuestra familia no creía en nosotros, Amén. pero Él sí creyó y Él aquí nos tiene. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mi amados hermanos, y sigámonos gozando. Gloria Dios, Gloria a Dios. Esa es una realidad. Hay veces que, hermano. Cerquita está la bendición. Amén. Amén. Hermano, y hay veces que no queremos pagar el precio. Estamos cerquitos. Gloria a Dios. Pero usted aquí está en este lado. Gloria a Dios. Y esa es una victoria, hermano. Es una victoria. Gloria a Dios. Así vamos a dejar también a mi hermano Ovidio. Pastor de la Iglesia de Vóltimo Filial, Monte Oreda. Dios te bendiga, ¿cuánto pueden dar un aplauso fuerte? ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! Yo no lo veo estar aquí, no es más, ¿verdad? Límite, límite, límite. Pero también, con tristeza en el corazón, porque hoy nos vamos. ¿Cuántos anhelaran de verdad que fuera una semana estar ¿Cuántos podemos orar por eso, hermano? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Gloria a Dios. Dios puede hacer que podamos estar una semana acá. Y Dios va a proveer para lo que necesitamos allá. Pero ¿cuántos podemos orar de aquí en adelante que sean tres días de campaña aquí? Tres días. Cuatro días. Bendito Dios, la verdad que le tengo la presencia No queremos salir, hermano. Un día le decimos, hermano, esta semana yo, esta es la mejor vida. ¿Cuántos pueden decir amén? de verdad,